decía, mira, que eh, ahora que estamos empezando, Lini y yo, en la investigación, en la carrera de ciencias, nos estábamos preguntando, tú ¿cómo empezaste en todo esto? Uf, hacía mucho tiempo, pero bueno, la verdad es que decidí estudiar una carrera de ciencias eh, en octavo de GB, que era secundaria, creo que es segundo de la ESO, y bueno, yo creo que desde aquel momento tuve una profesora muy buena de química y me abrió los ojos ya decidí hacer una carrera de ciencias. Empecé los estudios universitarios y la verdad es que no sabía, nadie me había hablado de lo que era la investigación. Y en cuarto vi un letrerito en mi carrera de cinco años y vi un letrerito en la puerta de un laboratorio que buscaban personas, estudiantes, para trabajar en un proyecto de investigación de la piel. Y pensé, uy, esto a mí me gusta mucho. Fui a hablar con la profesora y empecé como alumna interna. Y la verdad es que se abrió para mí un mundo que no conocía, muy interesante, y desde entonces pues sigo trabajando en ello. ¿Y vosotras por qué os habéis decidido a iniciar los estudios de doctorado, Lin? Yo empecé, bueno, eh, cuando era pequeña, los adultos siempre te preguntan eh, ¿qué, qué quieres ser cuando eras mayor. Pues yo, a ver, hasta ahora tampoco tengo una respuesta así eh, directa, a qué es lo que quiero, pero siempre eh, he sido muy, estoy muy interesada en las carreras de ciencia, o sea, farmacia o medicina o algo tipo laboratorio. O sea, me encanta en, trabajar en el laboratorio y pasar todo el día, ver lo que pasa, lo que cambia eh, en el mundo de los laboratorios. Uh -huh. ¿Y tú, Lucía? Has... En mi caso es que eh, yo en el colegio nos empezaban a introducir un poco las asignaturas de ciencias de física y química y a mí la química me gustaba muchísimo y sí que es verdad que me quedé con ganas de haber estado en un laboratorio o estar en contacto un poco con, con el mundillo, así que eh, fui a farmacia porque sabía que era una carrera que combinaba la química, me gustaba muchísimo y fue ahí cuando yo decidí luego pues, empezar un poco en el mundo de la investigación. Muy bien, yo creo que tener esas inquietudes en relación a la ciencia es muy importante. Yo que veo la vida desde otra perspectiva, lo que sí que me doy cuenta es que tengo un trabajo maravilloso, que disfruto día a día con uh -huh. la investigación, con la ciencia y encima tengo la suerte de estar en contacto con estudiantes, de estar en contacto con personas como vosotras, que me aportan mucho y, y bueno, pues para mí eso es algo maravilloso. Dentro un poco de, del mundo de la farmacia, el mundo de la investigación, ¿tú cómo lo has visto, la situación un poco entre mujeres y hombres? ¿Era el mismo número de mujeres que el de hombres en la farmacia o en la carrera? O... Bueno, eh, me he encontrado con muchas situaciones a lo largo de mi trayectoria profesional. La verdad es que aquí, por ejemplo, en esta universidad, nunca he tenido ningún problema. Todo lo contrario, me he sentido muy valorada y nunca he visto ningún tipo de discriminación. Pero no siempre ha sido así, sobre todo en las generaciones más mayores. Eh, eh, por ejemplo, con mi directora de tesis, que, que era una mujer muy brillante, muy buena. Y sin embargo, pues vi como otros hombres que también eran buenos y brillantes, pero pasaban siempre por delante de ella porque, bueno, Ahora creo que estamos en un momento muy bueno y, y, y, desde luego, veo que tenemos las mismas oportunidades. Por lo tanto, es algo que tenemos que, que aprovechar. Desde luego, esto es lo que ocurre en España. Así que me gustaría, link que nos comentaras cómo has visto, cómo has percibido eh, la posición de la mujer en la ciencia en sí. otros países, ya que tienes esa visión internacional. Como yo soy de Vietnam, pues en mi país, eh, ahora mismo está más o menos, o se está cambiando, pero antes las mujeres tienen que elegir entre hacer un tesis doctoral o quedar en casas, eh, casa, casarse y tener una familia. Me gustaría que esto eh, ahora lo está cambiando. Es una oportunidad muy grande para las mujeres porque ahora ya, ya no tiene que elegir tanto entre estas dos cosas y lo puedes hacer con más... O sea, puedes tener la oportunidad de tener dos, dos vidas, o sea, dos carreras diferentes. Pasar el día en el laboratorio y por la tarde con su familia. Y bueno, como llevo viviendo en Dinamarca y también en Suiza un poquito y en, en España, o sea, y yo tengo una visión más abierta sobre... Bueno, que en Europa eh, las mujeres eh, tienen mucha suerte. Puedes empezar una carrera, eh, hacer una, una, una tesis doctoral hasta los 30 y luego pas o sea, eh, se disfruta mucho de su tiempo mm, pa para ellas. Bueno, tú y yo hemos tenido mucha suerte ¿no? de sí, empezar aquí. aquí en el laboratorio. Sí, en general en el CEU, eh, a ver, sí que es verdad que en farmacia es una carrera que la mayoría que de estudiantes suelen ser mujeres. Uh -huh. De todas formas, eh, en investigación ahora que acabamos de entrar, también he visto que este año también han entrado más mujeres, pero aún así yo no he notado en ningún momento que haya habido una discriminación o que no se haya tenido en cuenta eh, a la mujer. Yo creo que... Eh, y también el mundo va un poco hacia eso, ¿no? Que cada vez, pues ya no solo se tenga en cuenta el sexo a la hora de elegir un puesto de trabajo o a la hora de poner puestos de liderazgo, como estabas comentando, sino que ver el talento da igual si es hombre o si, si es mujer. Totalmente sí. de acuerdo. Yo creo que al final el talento es de la persona y todos tenemos que tener las mismas oportunidades. Y en relación a la familia, yo también me gustaría contaros mi experiencia. Yo fui madre muy joven, con 25 años ya tenía mis dos hijos y, por lo tanto, compaginé mi vida familiar con los estudios de doctorado. Hice mi tesis doctoral con, con mis dos hijos. Entonces tenía solamente dos y ellos eran muy pequeños. Fui al extranjero, hice estancias y nunca jamás pensé que mis hijos eran un impedimento. Al revés, mi familia siempre fue lo más importante y pude compaginarlo perfectamente con la ciencia y con la investigación y ellos me hicieron ser incluso más buena. Ojalá fuera así en todas partes y ojalá todas las mujeres del mundo tuvieran las mismas oportunidades. Que da mucha tristeza ver que, que, que bueno, esto que es una realidad en, en Europa, pues que en muchos sitios no es así. Claro, es un modelo a seguir y quien esté interesado en empezar o a, o a esa niña que en el futuro quiere hacer una carrera de ciencias, eh, sería pues animarle a lo que estábamos diciendo un poco de si si realmente vale y le gusta, que siga sus sueños, da igual, da igual eh, si sea hombre o mujer, que lo siga, que vaya a tope y que, y que persiga lo que le guste, ya sea una farmacia, un laboratorio o, o el puesto de trabajo que quiera. Sí, estoy muy adecuado con, vos, con vosotras, porque bueno, a mi familia también le agradezco mucho, porque mis padres... Siempre me dice, Lin, si quieres hacer una carrera de ciencia o cualquier carrera, eh, pues eh, va, va por ella, porque si te gusta la matemática y en la clase de matemática hay muchos chicos, pues da lo mismo, te, te vas y ya está, o física o química, porque no hay, o sea, no hay el límite de chicas o chicos en, en las asignaturas. Y no hay carrera Así. de hombres y claro, carreras de no mujeres, sino que las mujeres y los hombres somos buenos en función de lo que nos guste hacer. Yo creo que también es muy importante seguir tu sueño. Es decir, a cada uno nos gusta un, una rama y en el caso de las ciencias, de la tecnología, es importante trabajar y seguir el sueño. Y yo sí. creo que si uno trabaja, da igual que sea hombre o mujer, pues al final lo consigue y cuando uh -huh. lo consigue, pues también es muy gratificante. Uh -huh. exacto sí. Por lo tanto, yo creo que una de las profesiones más importantes uh -huh. es la de investigador científico. ¿eh? Uh -huh. Por lo tanto, animo a todas las mujeres en un día tan importante como es hoy a que sigan sus sueños y a que sean investigadoras, a que sean científicas, porque en la humanidad necesitamos de su trabajo, de su colaboración para crecer y para mejorar un poquito más nuestro planeta. Y al final es lo que nosotros también aspiramos, ¿no? que nos vaya bien en la investigación y que al final podamos pues, eh, presumir un poco también de, de do, hacia dónde hemos llegado, cómo lo hemos hecho y, y nuestra experiencia, como ahora estás haciendo tú con nosotras. Sí. Tenemos mucha ilusión, Lucía y yo. Y como empezamos al mismo tiempo, pues podemos eh, aprender de uno a otro. Ayudarnos eh, un ayúdenos, sí. Bueno, Alicia, y tú como como mujer científica, ¿tú cómo ves el futuro para todas esas personas que quieren dedicarse a, a esto? Bueno, yo creo que es un momento extraordinario como mujer científica. Creo que, que todas tenemos un, un buen momento y veo nuestro futuro como brillante. Por lo tanto, quisiera daros las gracias por haber elegido esta carrera de la investigación, de la ciencia, y quisiera animar a todas aquellas niñas, mujeres que vienen por detrás, estudiantes, a que, a que brillen con la ciencia y a que dediquen su tiempo a la investigación y a que piensen en la ciencia y en la investigación, en la tecnología, como un futuro, como un posible futuro, porque yo creo que el mundo nos necesita, no podemos desperdiciar ese 50% que supone el talento de las mujeres. Así que yo creo que, que vamos por buen camino. Daros las gracias por haber elegido sí. venir conmigo. <risas>